Muy buenos a todos chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os voy a traer cómo conseguir GIF, sonidos y memes con solo los puntos del canal. A ver, me explico mejor para que lo entiendan mejor. Me quiero decir, nosotros queremos poner puntos del canal. Por ejemplo, os voy a enseñar mis puntos del canal, ¿vale? Mis recompensas. Bien, estamos aquí en la pantalla de Twitch. Y abajo, como veis, mis recompensas son estas: saludar, destacar mi mensaje, seleccionar emoticono, gift gay, Vale, esto es lo que yo quiero: enseñarles a ustedes antisistema, nervioso, otro nivel. Que hemos hecho mal, fuck you, fail. Esto hace gracia, por ejemplo. Vale, hay montones: hay montones aquí, están los cofres que es lo que le interesa a muchos de mis seguidores. Que ahí, dentro de estos cofres, os traen pavos de regalo, pavos de Fortnite. Y mucha gente está ahorrando para esto, ¿vale? Y hay muchísimas más, el Kame kameha, bueno, hay muchísimas cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo que hemos hecho mal, bueno, ahora mismo no estoy en directo, alguna, alguna sí me va a dejar ponerla, a ver un momento, que no me acordaba que no estoy en directo y muchas de ellas no me van a dejar. A ver, alguna hay, sé que alguna hay, por ejemplo. Fuck you veis que ha sonado el fuck you, vale, vamos a buscar algún GIF. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que no estoy en directo, estoy grabando, no estoy en directo. Pero los sonidos sí se escuchan, pero el... a veces encuentro algún GIF que no se necesite. Bueno, este, por ejemplo, ¿vale? El GIF GAY. Ya eres gay. Habéis escuchado eso y lo habéis visto aquí arriba, ¿verdad? Pues bueno, eso es lo que os quiero enseñar en este vídeo. ¿Cómo se puede hacer esas cosas? Vale, a mí al principio me costó conseguirlo, ¿vale? Si no lo consiguen ustedes... Tener paciencia porque a lo mejor es fallo de vuestra aplicación o lo habéis hecho algo mal Tenéis que seguir mis pasos perfectamente para poderlo hacer lo mejor posible Así que bien, ¿cuál es el primer paso de todos? El primer paso es tener una cuenta de Twitch, obviamente Y e irse aquí vale a panel de control de creador Bien, aquí una vez hecho eso vamos a puntos del canal en comunidad vamos a puntos del canal y aquí está mis puntos del canal Y a recompensas y desafíos Básicamente poner una nueva recompensa Y bien, aquí están todas mis recompensas He puesto un mongollón y vamos a poner una nueva Un GIF nuevo, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bien, aquí tenéis que irse a la descripción E irse a la página Triggerfire Bien, Triggerfire es una aplicación Donde se pueden poner los GIFs y los memes Y los sonidos y lo que queráis Iniciamos sesión con Twitch, ¿vale? Esto es muy fácil porque ha habido una nueva actualización Y se va a hacer súper más rápido que antes Antes era más problemático Y aquí está, estos son todos mis GIFs, ¿vale? Estos son todos mis GIFs y, bueno, eh, hay montones De Aaron Play, obviamente, que a mí me encanta Aaron Play, ¿sabes? Y, bueno, vamos a ver Podemos poner sonidos y vídeos Vamos a poner un vídeo, ¿vale? Que son de los más complicados de poner Bien No, mejor vamos a poner un sonido Recordar eh, que los vídeos a veces no se suelen ver por el tema de que no estamos en directo bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo que no perdemos tiempo por intentarlo vale una vez registrado con Twitch nos vamos a vídeos vale y, o sonido lo que quieres poner le vamos al más aquí abajo más y nombre del comando no sé qué. bueno seleccionar vídeo vamos a seleccionar el vídeo que queramos subir vamos al apartado de subir y seleccionamos un archivo por ejemplo vamos a seleccionar un archivo un vídeo así rápido de a ver si tengo memes o lo que sea es que no lo sé si tengo memes A ver, a ver Vamos a ver Memes, memes Vídeos Tengo vídeos, ¿verdad? Sí Tengo vídeos Bien Vamos a ver eh, No sé qué memes poner La verdad es que tengo montones Y... El de Wasted Mira, por ejemplo Esta es una buena idea Wasted A ver, perdonen porque mi madre me ha interrumpido Como iba diciendo Vale, ponemos el vídeo que nosotros queríamos Por ejemplo, yo voy a poner este ¿Vale? Vamos a poner este mismo. Es una, es una prueba, básicamente. Aquí ponéis el vídeo que ustedes quieran. Vale. Ponemos el vídeo y tenemos que poner. Ojo, esto es súper importante. Vale. A nivel de usuario, aquí el que ustedes queráis. Si queréis que lo ponga, son los bips son los suscriptores. Bueno, el nombre del comando. Wasted, por ejemplo. Vamos a poner Wasted. Es un ejemplo, ¿vale? Bien. Pero antes de poner aquí guardar, vamos a hacer otra cosa. Vamos aquí a. Recompensa, si ponemos exactamente el mismo nombre Las mayúsculas y todo, lo mismo ¿Vale? Lo mismo El importe no lo sé, lo voy a poner 300 nada más Y bueno, eh, voy a poner el GIF de descripción Y ya está, ¿Vale? Ponemos esto, el eh, límite es Cada 5 minutos básicamente Vale, creamos Ya está ¿Veis? Aquí arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Y aquí está, 300 puntos Wasted, ¿Vale? Bien una vez hecho esto, ahora sí podemos guardar. Vale, una vez guardado. Ahí está, guardado. Bueno, no le hagáis caso al nombre que le ponen aquí, ¿vale? Porque se pone mal. Vale, ahora, importante también darle aquí a los rositas. Vamos a los rositas, copiamos el link, copiado y vamos a streamlots. Una vez en streamlots, como aquí veis, me vais a ver en Google, lo siento mucho, eh, vamos a aquí, ¿vale? A añadir una nueva fuente. Vamos a la fuente, vamos a multimedia y colocamos el link Por ejemplo vamos a hacer esto Bueno, esto no es lo que yo quería hacer, ¿vale? <ríe> Perdón Ponemos un nuevo link, ¿vale? Y os va a salir algo parecido a esto Esperad un momento, esto es el mismo que el otro Esto no sé lo que es Bueno, vamos a aquí, ¿vale? Hacemos un nuevo link y ponemos este, el nuevo, ¿vale? Ponemos el nuevo y hecho Acordaros de poner actualizar el navegador cuando la escena se active Acordaros de hacer eso Hacemos esto, cambiamos de escena para probar un momento a ver si funciona Si no funciona es porque no estoy en directo Básicamente, cuando esté en directo si sí va a funcionar Vamos a Twitch Al canal, mejor dicho Vamos al canal, vamos al canal Es muy rápido, vale, es un tutorial bastante rápido, sencillito De entender, o sea, creo que todo, todo el mundo lo puede entender fácilmente Vamos al chat y una vez en el chat, vamos a quitar el sonidito, vale, ya está puesto. Y ponemos eh, Wasted. No sonado, ¿vale? Bien, bastante simple porque, como ya he dicho, tiene que actualizarse. Tarda un poquito en actualizarse. Pero en verdad sí funciona, ¿vale? Sí funciona, lo que tenemos que esperar que se... ¿Veis? Ya cuatro minutos y pico. No sé si eso no, no. Creo que no sonó. Pero lo que ya he dicho, que tenéis que esperar. Ah, no, no, se me ha olvidado. Ay, Perdonen, tío. Soy retrasado. Tenemos que poner esto. Aquí, la ruedecita. ¿Veis esto? Aquí. Y poner el mismo. Waster. Soy retrasado mental. Lo siento. Lo siento. Soy, raje, soy bobo, tío. Ponemos wasted. Ahora sí, cuando ponga este logo de aquí ponemos guardar ahora sí que sí vamos a la rosita así todo el rato vale cada vez que actualizamos copiamos por si acaso y lo pegamos vamos a gif pegamos hecho y ya está vale ahora sí debería salir lo que tenemos que esperar 5 minutitos vamos a hacer lo mismo por si acaso yo o sea yo por si acaso lo copio y lo vuelvo a pegar así actualizándolo todo el rato vale copiamos pegamos actualizar página actual vamos a volver a actualizarla a ver ahora sí si se oye o no Vamos a ver Debería, tío Ahí está, ¿veis? Ahora sí ha sonado Es lo que digo, tenéis que actualizar actualizar hasta que suene A veces se traba porque es una página casi nueva Y como ya habéis visto Sí funciona perfectamente Podemos canjearlo todo el tiempo que queramos Ahí está Se oye, se oye bien ¿no? Vale se oye perfectamente, chavales, que ya está Pues, eh, chavales, eso es el vídeo de hoy Quiero enseñarles este tutorial Lo siento por los fallos que hemos tenido eh, Pero como ya he dicho, no es culpa mía Es de la aplicación que también a veces se traba A ver, antes sí tuve la culpa Que no he puesto esto Es importante muchísimo poner esto aquí Y poner el nombre del comando, ¿vale? El mismo, el mismo, el mismo Waster, Waster Y aquí también Waster O sea, igual, todo igual Si queréis poner... Eh, caca, caca y caca También lo podéis poner, podéis poner el que queráis eh, Pues nada chicos, eh, espero que les haya gustado el vídeo Esto es otro nivel ya Esto es otro nivel Espero que les haya gustado el vídeo Vamos a editarlo, ahora sí vamos a poner los 5 minutos Que luego se me olvida, 5 minutitos Y ahora sí que sí chavales eh, Nos despedimos Nos vamos a despedir con un Con un gif, no sé Otro nivel, No, estoy en directo, es verdad es que soy retrasado mental, tío bueno, el nervioso tampoco puedo, ¿no? Obviamente. Algunos sí, otros no nos deja, ¿vale? Por ejemplo, este sí nos deja. Ya eres gay. Pero bueno, podemos hacer montones, ¿vale? Podemos hacer montones en directo. Y de verdad que mola un montón. Eh, les recomiendo seguirme en Twitch. Porque estoy regalando pavos. Como ya he dicho antes, cierro stream a los 100.000 puntos del canal. Y está, está en la descripción mi canal de Twitch, ¿vale? Si no queréis ir a la descripción y queréis buscarlo manualmente, Brian Danis. Como mi canal, pero con un Brian delante, ¿vale? Brian Danitz Y ya está, o sea, me siguen y listo chicos Que estamos regalando pagos y estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores Y somos, eh, seguidores, perdón Y somos 3 suscriptores ya Y mi objetivo es llegar a 5 el 19 de febrero Que es mi cumpleaños Así que, dos suscriptores más No estaría nada mal para empezar el año nuevo Para mí, porque para mí el año nuevo es cuando cumple años yo <risa> Así que, bueno eh, si tenéis Prime, eh, Prime Gaming Se pueden suscribir a mi canal gratis cada mes Y de verdad me harían un favor Alucinante, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado, dale like Suscribiros si no lo estáis y dale a la campanita Campeones, hasta el próximo vídeo, adiós And I can seize my own suit And I'm getting stronger Step by step